Yo trabajé como editor, entonces diseñador gráfico, página web, de todo un poco, pues. aprendiendo el oficio en en Pehuen, que como o saben, una editorial grande con hartos años andando, y ahí hicimos la colección Pingüino. Recuerdo que fue como la primera, el primer trabajo en donde pudimos unimos, o sea, para mí fue una experiencia muy bonita lo hicimos con, con, con Anita Moraga, que era la, la editora, eh, jefa del proyecto y seleccionar textos de literatura para, para, eh, y buscar ilustradores, proponer un formato, fue un, un proceso súper choro yo estuve a cargo más encima de la diagramación de esos libros y me gustó mucho, pero así rayé la papa con el rollo de hacer libros aparte para un lector toda la vida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 Eh, pero yo, a mí me gustan los temas más adultos, más oscuros, más crípticos, cabalísticos, hermenéuticos, no sé. Entonces, claro, hay editoriales como Solo Rojo, algunos libros de, de, del Fondo de Cultura Económico de México, eh, de, ¿cómo se llama este? de, de, de Bárbara Fiore, que son más, no sé si adultos, pero más universales. Y, y yo tenía muchas ganas de ver cosas así. Y con temáticas más, no sé si locales, pero más cercanas. Americanas, por decirlo de una forma. Y, entonces, nada, tenía esa beca de creación y dije, ya, vamos a ser animal. Eh, usé un poquito de plata para mí, un poco para la imprenta, para que quedara bonito. Y partimos con animal. Y. Me gustó el resultado, me, en ese entonces era, estaba con tres amigos más eh, quienes me ayudaron mucho a que, que, que la editorial acarrear abuelo, eh, me apoyaron un montón, eh, me guiaron en un montón de cosas, me ayudaron a abrir la, el tema legal, que es horrible hasta el día de hoy, es un sufrimiento enorme, y, y el nombre bueno, es importante hacer un paréntesis para cualquier dosaín que lo estábamos hablando antes, porque quizá el libro que más me hizo entrar a la literatura, yo cuando chico había leído un montón de cosas, pero cosas como aisladas, lo que uno encontraba en la casa, El Principito, libros que no, tienen, no son para niños, pero uno agarra un libro de curioso y lo abre, las típicas enciclopedias estas grandotas de tomo, pero un día mi primo, uno de mis primos que es mayor que yo, me regaló Los Siete Locos, no, El Juguete radioso Una novela cortita de Roberto Alt, un escritor argentino. Y yo rayé la papa con eso. En ese entonces tenía 13 años y yo rayé la papa y, y sería. O sea, me hizo entrar a, a, a, a lecturas más maduras, más complejas. Y a empezar una búsqueda además literaria, de empezar a escoger qué leer. Y entonces, ahora que estaba empezando un editorial, decía, ¿a quién le debo todo este impulso, toda esta pulsión? Eh, a Roberto Alp. Pero no le iba a poner editorial Roberto alto Entonces, dándole vueltas, dándole vueltas, eh, pensé en el personaje principal de Los Siete Locos, que es eh, Rómulo Erdosain Erdosain debe ser seguramente la forma en que se pronuncia. Y... Y nada, yo me sentía muy, en esa época, sobre todo, un personaje muy oscuro, eh, muy desdichado, muy miserable, eh, muy agobiado por la sociedad. Este libro fue inscrito después de la Primera Guerra Mundial y el autor eh, hace a través de sus personajes toda una visión distópica que es increíblemente lúcido. O sea, este libro yo lo leo hoy, hoy en día, Los Siete Locos, Los Lanzallamas y El Juguete Rabioso y es como si el tipo, solamente por una sensibilidad, Cómo le pasó a muchos escritores de esa época, o sea, Kafka también lo vio, como este horror invisible, como the horror de, de el corazón de las tinieblas. Entonces, a mí me marcó mucho, como políticamente hablando, eh, me despertó un mundo horroroso, muy oscuro, pero al mismo tiempo de mucha inquietud. Como lo que, como un grito desesperado que al mismo tiempo también te hace encontrar un camino y un camino que a ti te gusta y te agrada. Entonces, pa pa pa pa, pam, editorial, peguen Editores, eh, la editorial, entonces Remardo zain porque este era este personaje con el que yo me sentí identificado cuando cabro chico, que entre otras cosas quería galvanizar una rosa en cobre, y es como, es súper ciútica la metáfora, es un cliché, de hecho, eh, o sea, el simbolismo es bastante como sencillo. Eh, ¿Por qué querer galvanizar una rosa? Porque querer, justamente, este personaje pobre, sin acceso al arte, eh, lo habían echado a la pega, eh, y tenía, eh, como se si dice, una búsqueda desesperada por trascender, y sin educación, era el, el tipo era un, era un obsesionado con la química, con ciertos procesos, eh, como construir, por ejemplo, bombas de gases, cosas así. Era un tipo rollado y entre algunas de esas cosas quería galvanizar una rosa de cobre. Y es como querer hacer perdurar para siempre algo que va a morir y que es hermoso. Una rosa. Entonces yo pienso que tener una editorial de libros, no todos son ilustrados, pero sí con una gráfica cuidada y de temáticas tan raras como Animal, como Crónica de los Hechos Portentosos, que es el que publicamos ahora junto con Pehuen, porque ahora yo estoy trabajando nuevo con ellos, con Pehuen, haciendo cohiciones. Libros tan raros como esto, o como América Imaginaria, un libro que habla acerca de la identidad la identidad apócrifa que nos construyeron durante... hasta el día de hoy incluso los europeos a partir de sus especulaciones y... En fin, son libros, eh, quizás no muy comerciales, pero que yo pienso que son... Que, que, que deben estar editados. Entonces, como son libros difíciles de hacer son libros que apuntan a una, a una minoría, quizá, ojalá a una inmensa minoría, y eso es lo que yo creo, a lo mejor no es así, pero bueno. Eh, yo pensaba que esto de galvanizar la Rosa de Cobre, hacer un libro con esta temática, es como querer galvanizar una Rosa de Cobre, o sea, poner entre dos tapas, que pienso que ese es el trabajo de cualquier editor, cualquier persona que esté editando por, por pulsión, por, por vocación, está decidiendo poner un discurso, una pequeña fragmentación de, de humanidad entre dos tapas. Entonces, claro, podríamos decir que cada uno de estos libros es una rosa galvanizada. Y en cobre, fabuloso, el cobre que es como el metal, eh, ¿cómo decirlo?, eh, que ha marcado tanto nuestro imaginario, el cobre, eh, en Chile. Y su logo, como les contaba antes, es justamente como el, el modelo atómico, de cobre con una E, del años. Y bueno, van cuatro libros, ojalá vengan muchos más, estamos en eso, eh, es un sacrificio enorme tener una editorial, y sobre todo por, el, el proceso de hacer libros es maravilloso, pero servicios puestos internos, conseguir fondos, es brutal, pero ha sido súper gratificante, eh, he conocido a gente fabulosa, o sea, por ejemplo, publicar ese libro con Romo, ese trabajo de Romo, el ira Popular, fue... son como mini... son sueñitos que uno va, se va permitiendo y va cumpliendo. Eh, América Imaginaria lo mismo. Un Texto espectacular, o sea, me acuerdo cuando... Constanza, que, que todavía trabaja conmigo justamente en estas temáticas, que es editora de América Imaginaria y de Los 100 Nombres de América, otro libro de Miguel, cuando me trajo este libro y yo vi estos... todos estos... estos monstruos que pareciera que hubieran salido a la cabeza de un esquizofrénico y que eran justamente como las enciclopedias de ese entonces o sea, los, los... y quienes viajaban a América y volvían volvían con estos documentos contando que nosotros éramos así digo nosotros por decir cualquier cosa, los americanos los habitantes de América y... todas estas esta locuras, estas visas estos como tópicos bizarros son cosas que siempre a mí me han interesado mucho. en animal queda claro. Entonces, poder publicar a un autor tan importante en un libro así, y gracias justamente a la colaboración con Pehuen, ha sido cosa espectacular. O sea, ha valido absolutamente la pena. Y bueno, vienen más cosas. Estamos haciendo ahí algunas cosas con Escafati. Que imagínate, o sea, de ser admirador de él, de repente se da la oportunidad de poder publicar. Más encima, Roberto Alt.